Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo tener Paint en modo oscuro. Vamos a necesitar un programa que no hace falta instalar, puesto que tiene versión portable. Es gratuito. Este es WinHack. Yo llevo bastante tiempo utilizándolo para mejorar Windows, ya que le aporta nuevas funcionalidades. Una de ellas es eso, ¿no? Es poner el Dark Mode en Paint. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a darle al botón azul para instalar. Doble clic sobre el archivo descargado. English, versión portable, le vamos a dar a Next, Install. La instalación dura aproximadamente 30 segundos. Vamos a dar a Finish y va a arrancar solo. Vamos a ir a explorar otros mods. Vamos a buscar pain. Vamos a darle a Details. Vamos a darle a install. Vamos a darle a aceptar los términos e instalar. Ya hemos instalado dentro de WeHa el mod para Paint. Esto funciona por módulo. Cada módulo sirve para eh, agregar unas determinadas cosas ¿no? al sistema operativo. Nuevas utilidades, digamos. Cada mod se puede desactivar temporalmente aquí en Disable o podemos quitarlo por completo en Remove. Las opciones de cada mod están aquí en Setting, aunque este pues, no tiene. Con Este interruptor también se activa y desactiva. Voy a abrir Pine. Ahora lo tengo desactivado. Para que vean, ahora voy a activar. Aquí está, ya lo tenemos en modo oscuro. Una cosa, para los tiki de los recursos, aquí pueden observar que no consume nada de RAM, 2.7 MB, eso es prácticamente nada. Hasta el explorador de archivos consume 20 veces más. Y eso que es una versión portable, que la versión instalable puede que consuma menos recursos aún. Y bueno, pues apoyarme con un like, comentar esta frase o lo que queráis, decirme cómo puedo mejorar, eso también me vale. Un saludo y buen día, chao.